Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Bienvenidos a esta que es su casa. Hoy voy a hablarles sobre la irresponsabilidad congresual. Cuando me refiero a este tópico, me estoy refiriendo al Congreso de la República Dominicana. Los ciudadanos acuden a las urnas y ejercen el derecho al voto a través del cual eligen a senadores y diputados en quienes depositan poder y confianza para que elaboren leyes a favor del pueblo, defiendan los intereses de la colectividad y se conviertan en contrapeso de los demás poderes del Estado. Cuando los congresistas no cumplen con su deber y no cumplen con lo que el pueblo le ordena, bien sea no asumen su compromiso legislativo, son irresponsables porque se distancian del mandato constitucional y las normas que regulan el comportamiento de senadores y diputados. Es lamentable observar la integración de legisladores en discusiones, y la aprobación de proyectos que responden a intereses particulares, en cambio, se muestran apáticos e indiferentes cuando se trata de propuestas favorables para la población general. Ejemplos de la desidia de los congresistas son los proyectos de ley de agua y del Código Penal los cuales no se han aprobado y eso implica que el país, la República Dominicana, carezca de una jurisprudencia actualizada y acorde con estos tiempos en materia penal y en el campo hídrico. No obstante, senadores y diputados sancionan al vapor leyes y resoluciones sobre préstamos y juegos de azar por cuanto certifican códigos en perjuicio de los dominicanos. Eso es inaceptable e indignante para lo que es la República Dominicana. Tanto los congresistas del gobernante partido revolucionario moderno como los de las entidades de oposición deben reflexionar y autoexaminarse con el objetivo de adquirir conciencia sobre la necesidad de legislar por y para el pueblo dominicano. No se justifica la inasistencia de la mayoría de los senadores a una sesión donde se contemplaba estudiar a profundidad el informe sobre el Código Penal porque el mismo reviste una trascendencia nacional. Y todos los sectores están atentos a la conducta de quienes poseen la facultad constitucional de redactar y crear las leyes imprescindibles en procura de dotar a República Dominicana de una jurisprudencia que garantice los derechos constitucionales. Es tiempo de que los legisladores ejerzan el poder con responsabilidad y que sustenten su misión en la Constitución y comprendan la importancia de obrar por justicia social, igualdad y libertad. ¿Se animan los senadores y diputados a reorientar su comportamiento? ¡Ojalá! Que sí, porque es indispensable para la construcción de una democracia participativa y representativa. Como en todos los estamentos de la sociedad, en las cámaras legislativas hay congresistas buenos y hay congresistas malos. Ha de esperarse entonces que los honrados se impongan sobre los negligentes en razón de que sólo así se contará con un congreso democrático y garante de los derechos ciudadanos. No es verdad que los dominicanos pueden seguir como perro por su casa, sin control y con una manada de estúpidos que lo escogen en los pueblos porque de que son líderes. Pero a la hora de la verdad, se le olvida el compromiso que han asumido y la burocracia los ahoga. Se ponen un traje sucio con una corbata destemplada y se creen que son figuras universales. Los dominicanos tenemos demasiado problemas para seguir en chercha, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y qué decir en el Palacio de Gobierno donde el propio presidente anda como un tiguerito de calle. En estos momentos los dominicanos tenemos un problema en camino que los juristas y los congresistas tendrán que tomar en consideración. Es el asunto del terremoto de Haití, que quieras o no, vamos nosotros a tomar participación en ese caos que ahora se le mete a Haití y que ya comienzan los estamentos internacionales a presionar para que la República Dominicana absorba una cantidad de haitianos sobre lo que ya tiene la República Dominicana. Somos nosotros como país los más llamados a exigirle a los congresistas, diputados y senadores que asuman su rol para el cual fueron escogidos en las elecciones pasadas. Gente incluso que tiene muchos años ahí que no aporta nada. Congresistas, senadores y diputados que van a las cámaras solamente a levantar y bajar la mano y a esperar un cheque o a que lo metan a una comisión para ganarse unos pesos adicionales. Delincuentes comunes, ladrones, políticos sin vergüenza, que el pueblo tiene que comenzar a tomar en consideración, pero también ese mismo pueblo está en el deber de despertar y escoger para sus comunidades a hombres serios, hombres probos y hombres que realmente les duela los problemas de sus comunidades. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en República Dominicana son un fiasco constante, aparte de la cantidad de analfabetos que están ocupando curules sin saber siquiera cómo comenzar a abrir las páginas de las disposiciones que se le han presentado para fines de aprobar o desaprobar determinada ley o determinado proyecto en las carpetas que ellos reciben. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario. Dios con todo.